Hola a todos, mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal. Aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia. Oh, qué cosa más hermosa, un arco de flores. Llegó el momento que tanto esperaba, pero algo me decía que algo andaba mal y por eso me dirigí a las oficinas de Aeroflot, en La Habana bueno cuando llegué fue un caos <ríe> mi boleto no estaba bien escrito que todo, que todo estaba mal que tenía que comprar uno nuevo no quiero ni recordarlo, ese día días después de tantas cosas que han pasado ¿verdad? que por fin tengo que por fin voy a lograr mi sueño que me digan que no puedo ay, Dios mío <ríe> me di una cosa no sé cómo explicar, pero bueno. Hablé con mi pareja, le expliqué toda la situación. Me dijo, no, tú puedes ir de nuevo y preguntar. Porque como aquí, en, es decir, en Rusia, le dijeron en la agencia que eso es gratis, Pero no, hermano. <risa> en Cuba era 100 dólares para arreglar mi nombre, para arreglar toda esa cosa. Y 100 dólares son 100 dólares, como quiere que sea. Y hay una cosa que no entiendo, ¿por qué? Si en Rusia ellos se equivocan y lo hacen gratis, ¿por qué en Cuba, por un error que ellos mismos hacen, yo tengo que pagar 100 dólares? Si quieres que te siga contando mi historia, dale un like y suscríbete.